¿Será que en la 2.2 habrá un nuevo Devault? Como lo estamos viendo, esta llave azul que por ahora no está habilitado porque los gauntles no están habilitados. Pues encontraron, bueno, encontraron la manera de cómo abrir este, el debault. O bueno, el donde está encerrado en la jaula, es ese bicho, ¿no? Que está encerrado ahí. Como veas, cuando lo desbloqueamos el bicho todo eso todo completo. Pues eh, lo desenramos de la jaula. Pues nos da un cofre de oro, ¿vale? Que en ese cofre nos da tres cosas. Nos da un efecto de muerte, un icono y una llave que es como morada, ¿no? ¿Qué nos da saber esto, ¿vale? Nos da saber que probablemente pueda haber un devault. O el cuarto devault en la 2.2, ¿vale? Porque como si sabemos este... Esta, esta llave o esta cosa o esta cosa demoníaca de monkey, como sea. Pues esto no, en, en ningún parte del juego está, o sea, está esa llave, no en ningún parte, ¿vale? Probablemente sea que Robtop eh, prueba, eh, saque esta última llave, bueno, saque este de Vault que sería el cuarto para la 2.1 O quién sabe si estaremos, si la 2.1 tendrá un nuevo Vault oculto, o sea, que se desbloqueará en los gauntlets O quién sabe cómo será esto, ¿vale? O estará bien oculto que se desbloqueará con un a nivel, no sé Pero yo creo... Que va a estar en la 2.2 un nuevo de ball Quizás un cuarto. O pues quién sabe que estén otros tres más, ¿vale? Eh, yo lo dejo ahí. Eh, espero que en los comentarios me dejen su opinión. A ver si pues. Quiero escuchar su opinión, ¿vale? Así que pues bueno. Antes de que me vaya, chicos. Pues eh, quiero que me hagan unos niveles. Que son. Como saben, yo tenía una serie de challenge, ¿vale? Una serie de challenge que era como un Skip Challenge. Que eran como challenge. Así extremos, no, no tan extremos Sino que eran challenges jodidos, vale En el título, en el, en el video Estarán viendo el nombre que pues Si ya me hacen un reto de estos Pues eh, le ponen este nombre, vale chicos Que sería skip challenge Challenge mejor dicho Y pues que no se pasen tampoco De, de dificultad, vale, pero que sea un poquito jodido Vale, que sea dificilcito Y pues bueno, para conseguir seguir esta serie Que la dejé hace 5 meses, vale Hace 5 meses dejé esta serie Y pues bueno nos vemos, hasta la próxima, adiós.